En esta mañana, con la presencia del Ministro de Salud Pública, doctor Nadier Rivera, pretendemos entregar a la población de la costa norte, zona este de Puerto Plata, el Hospital de Emergencia, Hospital Móvil, para dar respuesta a cualquier situación que pueda presentarse en esta zona de Puerto Plata, en de Casabaneta, Sosúa, Cabarete, y zonas aledañas como la Parernal. Tenemos un hospital de, de emergencia que tiene el nivel de un segundo nivel porque cuenta con médicos especialistas del área de emergencia para respuesta a la necesidad que pudieran generarse.